Hola, mira, no estamos desde el sector más arriba, pero igual se alcanza a apreciar lo... lo hermoso que es el Palacio de Verano. Atrás como hay un lago gigante y hay muchas casas, muchas pagodas. No hemos demorado un poco porque yo he estado sacando muchas fotos porque me gustó mucho. Es muy bonito, se nota que es un lugar como para estar, quedarse un rato, descansar. Muy, muy bonito, muy bonito. Vale la visita.